Hola, hola, buenas cosas que estamos comentando. Un día la taberna y hoy volvemos con este Total War Troy en su DLC de Mizos. Vamos a defendernos o a tratar de defender Colofón. Este es uno de nuestros pueblos satélites que tenemos allí justo en el otro lado del, del mar. En nuestra lucha contra las Amazonas. Así que vamos a ver qué tal funciona esto. La idea es. Eh... Tratar de, de defendernos. El, el simulador no está muy a nuestro favor, pero bueno. Ahora veremos porque es la primera vez que tenemos un encuentro con las amazonas. Así que eh, esperamos velocidad punta pala, un montón de proyectiles, eh, unidades pues, que se muevan mucho. De hecho, tienen centauros. Eh, uf, veremos. Yo confío, ¿eh? Bueno, de hecho, tenemos hasta nuestros... Eh... Exploradores legendarios Bueno, legendarios por poner un nombre, pero Ves aquí, muchísimo Proyectil, aquí también Vale, yo creo que vamos a colapsar mejor este lado Aunque creo, O sea, ellos Uf, Es que nos va, a tener... nos va a tocar salir A por ellos, eh, vale Confiamos, podemos usar los proyectiles Uh, aquí en el bosque, sí, sí, sí, sí Me gustan me gustan. Vale, vamos a poner estos en el 2 a nuestros proyectiles en el 3 vamos a quitarle el modo escaramuza. eso es y a estos dos de aquí y este nuestro héroe vale, perfecto empezamos la batalla, así que vamos para adelante vale vale importante que el 2 nada más pueda a reventarlos. Vale, vamos a ver si nos podemos quitar al menos las unidades más sencillas. Vale, grupo 4, cargando para adelante ya. Ah, eso es. Y aquí deberíamos vencer bastante bien. Buah. Espérate, porque esto nos va a salir muy, muy bien. Vale, vale, al bosque, al bosque, al bosque, al bosque. Buah, esta gente corre. Mucho, ¿no? Muchísimo. El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. ¿Y por qué cuerpo a cuerpo? Eso es, digo. Venga, vamos, vamos, vamos, vamos, perfecto. Vale, estas aniquiladas. Vale, mientras estas se, se, se pierdan por ahí en el bosque corriendo. Vale, perfecto. separan de hecho, vale, vamos a volver con todo esto ya no, vale, pues vamos a perder estas unidades, literalmente corriendo a por el resto, y yo creo que podemos luchar contra esto que viene por aquí ¿eh? sin problema venga nos lo liquidamos y vamos avanzando. Vamos cogiendo las pesadas. Y con esta simplemente... cuerpo a cuerpo. Vale, perfecto. Ahora bien, ¿cómo y dónde nos vamos a encontrar? Vale, vamos a darle un poquito de calor porque aquí tampoco tenemos mucho más que... que buscar o que pelear. Vale, estos cuerpo a cuerpos lo tienen bastante fácil. Vale, me no gusta. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, Tus guerreros ojo, han ojo, detectado ojo. enemigos ocultos. Uh, uh, uh, uh. esos enemigos ocultos me ponen bastante nervioso. Están atacando a tu héroe. Vale, ¿por qué? Vale, y aquí tenemos daño de los honderos, supongo. Vale, ahora que. va, Esto es lo que pretendía yo. Vale, que aquí vamos a tener esa pérdida. Vale. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Venga, esos daños, vamos. Nuestro héroe Aristiani de Milagro. Y aquí que estos hayan perdido esa capacidad de cuerpo a cuerpo, creo que nos ha matado un poquito. Pero bueno, a ver si conseguimos recuperar un poco. Tus guerreros empiezan a titubear. Vale, no espero que está. ¿Podemos...? ¿Somos capaces de tirar a Aristía? No lo sé, ¿eh? no lo tengo yo claro. A ver si lo podemos recuperar. Han hecho huir a tus guerreros. Y esto héroe contra héroe lo vamos a perder. Qué mal. Sí, y esta gente la verdad es que nos hace un traje. Fua, y aquí solo hacemos que correr. Mm, se perdió. ¡Por Ares, Tus guerreros se están ¿Dónde, reagrupando. ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Venga. dime que perdido llegas. un punto de victoria. Dios, tremenda carga. Vale, y aquí en el exterior. Nah, aquí seguimos corriendo. Como estúpidos. Nah, qué lástima. Bueno, oye, ha sido un choque más que decente. Cuidado, estás perdiendo terreno. Pues se ¿Van a huir? Huyen. Has perdido Estoy un. Vamos probarlo, comida. ¿eh? Vale, por cuerpo favor, cuerpo lo reventamos. De hecho. Vamos a aprovechar y nos tiramos todos el bufo Y tu ya está. Caer. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero por lo menos este combate o esta victoria la tenemos. ¿Aquí que tenemos? Ah, vale, ok. El, la indicación de... Oye, que estás perdiendo la fortaleza. De vale. Sí, y no, no hay forma de volver. Dios, hay que pegar esta vuelta. Nah, ya por cuatro... No llegamos ni en milagro con lo lento que anda esta gente y en, Yendo a armadura media Y teniendo que pasar a... Prácticamente medio mapa que va. que va Que va, que va, que va, El único acceso es este... Nah, se perdió Se perdió Bueno Qué lástima He, Hemos tenido que perseguir mucho Demasiado Vale, bueno Ok, ya sabemos cómo funciona esta gente A cuerpo o, Bueno, a cuerpo A campo abierto nos va a costar muchísimo Qué brazitos Qué, qué van más raro Vale Bueno, eso nos cargan bastante, eh O sea, han tenido perdidos Vale uh, y no nos asedia Vale, acá okay, Nos han saqueado Te lo compro Uf gente sigue bien asediar, eh. Do López. Vale, esto lo simulamos porque no tiene sentido alguno. Vale. Habrá, habrá que ir montando una pequeña contingencia ahí en la zona norte. Bueno, y lo arrasa. Ya, ya, ya ni lo sería lo arrasa. Uf, otro, otro bien complicado. Es que es un suicidio. Bueno, hubo aquí, pero no se pudo. Sí, sí, es que está. Toda, toda la zona norte está. Sí, se hipoteca y no iba a ningún lado. Pues Traquini era una de las ciudades importantes, ¿eh? Vale, bueno, veremos. A ver cómo queda la cosa. Dionisios, a ver, este no me creo que sea tan disparejo. No me creo que sea tan disparejo. Bueno, este es el que nos ha reventado el ejército de los carros. Vale, bueno, te lo compro. Vale, vamos a luchar. A ver qué tal. Uf, uf, uf, uf, uf, es que esta gente la tenemos en casa, literal. Y el único ejército relativamente decente es el que está yendo hacia el sur a defenderse. O sea, bueno, a defenderse, a atacar. Vale, Buah. aquí es donde tenemos que poner la carne del el asador. Vale. Una de milicia. Vale, aquí es donde vamos a poner... Vale, esto nos lo llevamos Lejitos, grupo 9 y grupo 8 Vale Con esto, sobre el terreno Nos movilizamos aquí A ver Seamos listos Vale, estos dos aquí En este cuello de botella De hecho, vamos a organizarnos de izquierda a derecha Este, aquí, en este cuello de botella Sí Vale, grupo 1 este defensor aquí también. Ah, de hecho, aquí detrás. Grupo dos. Vale. Ahora bien, va va vamos a colocarnos todos aquí. Vale, exacto. Con formación. Vale, aquí vamos a meter a estos aquí de apoyo, y este aquí, Perfecto. vale, vamos a meter las lanzas aquí, teniendo en cuenta, mm, vale, no, vamos a meter las lanzas aquí, no, no quiero salir a por ellos, Vale, ok, así vamos a luchar. Rezando para que los proyectiles nos funcionen correctamente. Vale, vamos a... Ver. Sí, bueno, estoy aquí, está bien ubicado. Eh, no te muevas más. No llegas. Vale, pues si no llegas te esperas. Hijo mío. Yeah. No, ya. Yeah. Paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia. <tose> vale. Se <tose> sí, listo. Eso es. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Y aquí aguantamos como dio mano. Ahora bien, aquí. Ojo. Vale, aquí no se sale al revés Tus guerreros empiezan a titubear. Nuestro señor arquero. Velocidad y daño proyectil. Uf, aquí nos han comido un poquito, eh. Sus sonderos son bastante potentes, pero yo confío en nuestro arco, tú. Le daremos. Sí, claro. I Casi guerreros. No wow, tremendo masacre. No, no, no, no. Nosotros ahí está bien. Correcto ya. Vale. No creo que no hayamos sido capaces de reventar este muro. Y que este señor esté ahí, aún, a tope de vida. Vale. No le ha pegado ni una flecha a este señor aún. Ni un proyectil, tío. Una unidad. No, ya me he dado cuenta, ya. Vale, bueno, aquí estamos corriendo bien, aquí estamos aguantando. Ya, bueno, que este se va a llevar una sorpresa. Ven, a por él. Cuidado, estás perdiendo terreno. Quiero matar a su héroe. Venga, hijo mío. Dale, calor que te lo encuentras. No le ha pegado ni una flecha, tú. No le ha pegado ni una flecha. Hijo mío. Así, así mal. A ver si cuerpo a cuerpo. Podemos rascar algo, pero. Tremenda de. Venga, cuerpo a cuerpo Saca la espada y empieza a hacer leche Porque si no lo tenemos bastante feo Grupo 9 nah, Estos han aguantado aquí como valientes y La lluvia que está cayendo Vale Pues nada, literalmente no se puede hacer nada el enemigo está capturando tu punto de victoria. Qué feo, me parece que este héroe se haya quedado vivo. Nah, eh, ha huido... Nah. Eh, horroroso. Horroroso. 23 bajas, las últimas tres flechas que ha pegado. Lo teníamos que haber puesto a Egisto en el lado derecho... ...y haberle tirado de cara a este señor que es, tampoco se si hubiera cambiado mucho la batalla, pero es que el equilibrio de poder que tenemos con esta gente es superior, o sea, literalmente este ejército es el único que tiene... Eh, que estos son rebeldes... esto es una guarnición de asentamiento... Vale, vamos a librar la batalla y reventamos el ejército. Joder, va a ser. que ser... encima tenemos super muros, tío. O sea, ¿cómo, cómo es posible que, que se quede? vaya a quedar esto tal cual? Atenas. O sea, esto, aquí hay una ciudadela de cuidado. Y estos son rebeldes. Sin sentido. Lo siento, pero sin sentido. Eh, Hay otro ejército... Oh, pff, pff, pff. Pff, pff. Eh, ¿Por qué lo tenemos aquí no aquí? ¿vale? Voy a llevarme estas lanzas para allá. Vale, vamos a coger todo esto en un grupo y todo esto en otro grupo y arrancamos batalla tus murallas te otorgan ventaja pues dale. desde ellas las tropas con proyectiles lanzan letales lluvias de flechas sobre el atacante como si las disparara el mismísimo apolo venga, quiero verlo yo eso dale, dale. túmame, eso es túmame la morrayita. que el ariete me da igual Es que en esta puerta están aquí de... Un poquito de cháchara. Estamos... vale ah, perfecto hoy por nuestra parte maravilloso alan una... vosotros favor? el enemigo ha puesto escalas en tus murallas dónde aquí vale el enemigo ataca las puertas vale o sea no lo esperábamos de hecho vamos a bajar con esta gente aquí y en cuanto entre los reventamos. Las puertas de la ciudad han sido destruidas. Vale, El calmamos. equipo de asedio del enemigo ha sido destruido. Perfecto. Son todas buenas noticias. Vale. Vosotros El enemigo aquí? intenta capturar las puertas. Vale, el carro, el carro, el carro, el carro, el carro, el carro, el carro, el carro. Tus guerreros empiezan a titubear. Pero ¿por qué titubeamos? Sí, literalmente estamos todos aquí. La victoria está al alcance. Y super bien, de la mano Además. Vale, eso es Y, y sin problema. Tus guerreros están vale, perfecto Y vamos a por ellos, claro que sí. Y la próxima, que se lo piense. Nah, esto ya se ha escapado. ¿Podemos matar al héroe? Ah, de hecho. Su héroe, sea... el héroe. Ah, efectivamente. Maravilloso. Los carros, los carros sí que quiero que caigan. Los carros sí que quiero que caigan. Esa no sale viva. Vale, perfecto. Lo que no sé si revivirán los. Vale. Llegamos. Nada, no llegamos. Alu. ¿A qué disparazonal? No sé a quién te están disparando. Vale, ok, con esto cerramos. Está bien, ya no llegamos. A quien sea que tengamos que perseguir, así que fuera. Hemos aguantado muy bien, tranquilamente. Ha perdido todo el ejército. Así que nos hemos quitado a los rebeldes de encima. Bien. Afuera. Vale, una preocupación menos. Bueno, supongo que me, me hemos reventado el ejército. Vale. Rabastecemos. Obvio, no tienen nada que rascar. Vale, pues no, no hemos quitado el de encima. Egisto, herido. Cazadores reales. Costa de reclutamiento. Esparta se moviliza. Vale. Hemos ganado culto con Artemisa.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 Ok, ya estamos allí <ríe> Porque va a ser eso y volver Porque te necesitamos de vuelta Ahora Este ejército llega aquí Y arrasa ¿Verdad? Verdad Confirmamos Resolución automática No tenemos apenas bajas Venga, pozo Perfecto Y suma y sigue Maravilloso. Alimentos. Ocupamos, ¿vale? Porque queremos una región estable. Ok. Mirsino Agamenón. No listo. Vale, Agamenón. No. La rebelión es inminente. Uy, uh, es un desierto. Ática. Vale. Aquí... Bueno, a la tenemos mal... Mal es poco. Tirinto. Esto podríamos mejorar a nivel 3. Bueno, mm, muchas mejoras que hacer aquí, ¿eh? Vale, ok. D dicho esto y visto esto, Agamemnon, nuestro señor Agamenón, vamos a sacarlo en nuestra gran ciudad de Mycenas. Que el turno este. Vale, Reclutaré, reclutar, héroe. Agamenón, reclutar. Vale, y lo tenemos aquí. Nivel 27. Tremendo señor. Qué mal, eh, eh. Por arrasar, por saqueos. Pues no se encuentran en región arrasar. Causa más daño de los edificios al saquear. Reposición de bajas al saquear. No tenemos ninguna marcha de Hermes. Velocidad, esta es mejora de velocidad y mejora de radio, vale mejora de velocidad, vamos a meter Vale, equipo, uy no tiene arma de mano No puede ser Vale, daño de penetración del héroe Pues esta que es la más Versátil más o menos Vale, caja de plata Vale, vamos a meterle las cenizas de su hija, literalmente Vamos a reclutar cositas para el ejército de Agamenón Porque lo necesita Uy, al final no hemos puesto a, tenemos, a que tenemos cuatro puntos disponibles Pero dónde los pones ya Dominio del combate Vale Tregua, defensa, cuerpo a cuerpo O sed de sangre Daño por poder de penetración, moral. Vale, ¿este que es? Reduce el coste y este, moral y daño. Aumenta el, Vale. Aumenta la moral y aumenta el daño. Y ahora con los puntos disponibles restantes, ¿qué haces? Ah, bueno, claro, eliges este. 5% de ingresos los saqueos. Vale, vamos a meterle este y ya está Vale, ok, hemos cerrado la menú No, no tiene más ¿Qué le metemos ahora? Mm, mm, mm, mm. Vale, vamos a meterle Ejército estándar Como aquel que dice Ah, que no lo tenemos, espérate Que claro, como sale Siempre y no lo Ah, bueno, sí que está guarnicionado. Ah, pues Reclutamos estas cuatro Estas cuatro Dado, ¿eh? de coger exploradores centauros es que incluso hasta el sacerdote vale y el sacerdote también de perdidos al río vale pues ya tenemos más o menos un arranque o un inicio para el ejército de agamenón vale hasta sacerdotisa el emisario nos lo vamos a traer para acá En Iria qué hay que hacer Uf, iria, iria está muy bien Vale, vamos a meterle No, ¿dónde está la ciudadela? Aquí, nos falta piedra para poder construir esto Mal este, Profecía de condenación Vale, no, no lo vamos a matar Con la sacerdotisa Arenga de espanto Tampoco Vale Uy, ritual de exaltación. Aquí no va a funcionar. Aquí tampoco. Vale, pues ¿de dónde nos podemos ir? Esta sacerdotisa sí que es capaz de asesinar... Eso es, revelar transgresión. Y a tu casa. Perfecto. este señor. Vale. Como sí que nos ha influido. Vale, adelante pasados por aquí. Vale, aquí tenemos que reclutar... Éxito crítico, vale, me gusta. Aquí en Atenas vamos a reclutar un héroe. Anfimaco no lo tenemos mal porque es el nivel 5. Tenemos alguno que haya muerto recientemente. Vale, pues nada, no, vamos a reclutar anfimaco. Vamos a dejarlo aquí, vale. Y a anfimaco le podemos reclutar... Nada, vamos a reclutarle lanceros y ya luego vemos que... ¿Qué más podemos hacer? Vale, vamos a hacer aquí una arena de espanto Me gusta Vale, y aquí los emisarios los tenemos bastante bien movilizados Éxito, perfecto Vale, vale Vale, ok Entonces, este ya nos hemos movido, este ya lo hemos movido, que hemos llegado aquí, vale En citera, perfecto Ahora, saltamos de... Uy, aquí tenemos Vale, vale, este señor nos lo traemos también Aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Y porque este, con este tenemos que venir a defender nuestra casa, pero vamos, además será el que usemos aquí. Luego ya vemos cómo nos movemos el TC. Ahora, en el otro lado del mar, donde estamos? Aquí. Con este ejército podemos reventar esto, ¿sí o no? ¡Uh, uh, uh, uh! Heraclea. Estos se han cargado a nuestro señor... Los nos han arrasado uf, uf, uf, Mucho, mucho, mucho, mucho movimiento aquí Vale Vamos a hacer una arenga de espanto aquí A ver qué tal funciona esto Perfecto, éxito Y por lo menos vemos que tiene ya jugo, caballería y todo O sea, la gente aquí viene bastante bien preparada No esperaba menos tampoco Vale, dos puntos Ya podemos meter aquí Sibila Moral con buenos presagios ¿Queríamos meter, ¿va a añadir los puntos en la, en Sibila? Creo que no. Profecía y condenación tiene mejor... Claro, es que aquí... Esto es cuando se añade a un ejército. Felicidad de la provincia local. Vale, vamos a hacer... El que, que tenga menos probabilidad de matarla. Vamos a salir aquí. Para huir. Obvio, los acabamos de acorralar y los tumbamos. Vale, que autorresolvemos esto Perfecto Vale, maravilloso Vale, vale, vale, vale, perfecto Reabastecemos uh, uh, uh. O sea, es muy bien O sea, es muy bien La cantidad de Tropas que recuperamos Pero si vamos a Perder motivación por Asesinar a un ejército Vale, yo creo que podemos Venir aquí y tumbar este ejército Con lo que tenemos aquí Vamos a hacer un reclut especial No, estos son órdenes normales, vale, pues Avanzamos hasta aquí, vemos si nos huyen O no, que además, ahora con el cambio De moral, perfecto Buah, Vale, pues autorresolvemos ni, ni me lo pienso, ni me lo pienso Autorresolvemos y para afuera Venga, perfecto me ejercito Amazonas Vale pues, Vale Más tesoros sí. Vale, muy bien me... oh, Más 20% a los cautivos Capturados Alcance con Jabalina Vale Y nos Nos podemos alejar Bueno, creo que nos sale a cuenta Tratar de venir aquí A invadir Heraclea, eh Sí Sí, sí, sí y luego a por muleto. Vale, para cerrar la zona hacia el sur. Me gusta. Me gusta. Mano de Artemisa. Esto al fin y al cabo son mejoras para el propio héroe. Vale, vamos a meter especialista en formaciones. Que esto mejora las unidades. Vale, nos acercamos un poquito. Bueno, la dejamos aquí. Podemos... Vale, ok. Pues aquí se va a quedar. Sí, sí, sí, sí. Ya acabamos de cerrar esta zona con... con... Ah bueno, es que F, F eso me preocupa También, porque va a venir ahora este ejército Bueno, a ver si podemos arrasar esto rápidamente Y luego nos subimos hacia el norte y ya está Oh, llevamos turno Sin poder meter esto, vale Vamos a meter aquí y tenemos Más eh, proyectiles Y con esto listo Edificio dañado o punte Puede ser, vale No interesa, altis Altis sí se interesa bastante ¿Son todo edificios? Pero todo, todo, todo edificios Vale Vale, vamos a Reparar esto lo sé que no quiero repararlo Mirsino Construcción disponible Beocia y Graia No es que aquí en Iria hay que poner una torre de estas defensa. Sí o sí. Tirintia. Vale, tampoco. Manifiesto disponible en Elis, vale. Vamos a meter crecimiento. Crecimiento local de la provincia. Vale, perfecto. Rebelión inminente. En Gla. Vale. Y puntos de habilidad asignar para Merope. Esto lo sabíamos ya. ¿Y dónde está? Cosas pendientes. Aquí. Anquiloco. habilidad, Vale. Vale, este es el ejército del sur que literalmente lo apeta muy vasto. Vale. Yo voy a Apolo. Vale, vamos a meter a especialista en formaciones. Vale. ¿Y qué más tenemos? Y pasos oh, vale. vale, vale, interesante Mientras permanece inactivo Precisión, coste de mantenimiento cuando se incorpora No, no tenemos alguna Con un asentamiento extranjero Probabilidad de éxito de las acciones de un agente Vale, vamos a meter este Y literalmente lo llevamos a molestar porque además lo que quiero reducir felicidad por aquí y, y que tengan rebeliones y que yo, esos rebeliones se los coman a ellos. Vale, me gusta. Edificio dañado, lo dicho. Volvemos a punte. No, ahí Altis. Vale. Aquí el problema es el gasto de piedra. Vale, vamos a pasar este turno. Y vemos cómo se queda la situación y con eso cerraremos el capítulo de hoy. A ver qué sale, qué nos sale, cómo nos movemos, qué pasa... Nervios, eh. Por ver la defensa. Es que ese ejército de, de. que nos ha pillado ahí en mitad del mar. Gratuitamente. Que no lo hemos visto ni venir. Y que nos ha entrado hasta la cocina. Es un peligro. ¡Dios! Vale, Colofón. Esto sabíamos que nos lo iban a robar. Vale. Peligro en el norte. Bueno, no, o sea, no había. Vale. No había forma de contrarrestar esto del agua, filis. Vale. Semillas de disenso. Tratado de paz. Te lo firmo. Te lo firmo. Pero ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué...? Creo que no te he visto en la vida, hijo mío No sé por qué me pides una guerra Si ni siquiera venía a mi casa ¡Ujú! En el Atea Peligro, ¿eh? Esto ya vamos cerrando Dios mío, costó Lanceros gigantes Vanguardia gigantes Vale, autoresolvemos No hay más que hacer aquí Me pillo Vale ¡Hola! Que gratuito en todo el pecho Vale y literalmente he perdido cuatro tropas. Bien. Uh, y la han arrasado. ¿Serán locos? Vale, o Punte también va a caer. Hay que defenderse. Oye, vamos a tirar así como quien no quiere las cosas. Un globo sonda para firmar un tratado de paz. Lo haremos eso en el próximo capítulo. A ver qué tal sale. A ver qué tal sale. Al menos con esta gente De hecho, ahora vendría perfecto Porque se han cerrado ellos ahí en banda Vale Ok, perdemos Tirinto O sea, perdemos Corinto Este se está Regocijando a muerte ¿eh? Buah, encima lo tumba no, Ni se lo queda, lo tumba, lo arrasa Vale, bueno Nivel de culto perdido, rebelión, murmullos de sedición... Vale, tremenda fiesta tenemos por aquí. Ok, pues con esto cerramos el capítulo de hoy. Espero que estéis disfrutando, que os lo estéis pasando bien. Veremos cómo progresa la situación, pero bueno, no pinta nada mal. Por lo menos no estamos haciendo fuertes ya en el otro lado... Bueno, en el otro lado del globo, en el otro lado del mar. Y bueno, es, es, es un punto, es un punto interesante. Dicho esto, nos vemos en el próximo capítulo. Recordad, lo de siempre, tenéis toda la descripción. Seguid las redes de la taberna y suscribiros al canal de YouTube. Estamos haciendo contenido diario, prácticamente, y de calidad. Todo esto gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.